Hola, me llamo Carlos, soy médico urologo y hoy os voy a contar todo sobre Eretronactive. Y te pido que mires hasta el final de este vídeo, porque tengo que hacer algunas advertencias, para que no perjudiques tu salud y no caigas en una estafa. ¿Sufre disfunción eréctil? Mantén la calma. No está solo. El rendimiento sexual de todo hombre se deteriorará en algún momento de su vida. Esto es perfectamente normal. Se calcula que 100 millones de hombres en todo el mundo padecen disfunción eréctil. Estudios norteamericanos demuestran que alrededor del 40% de los hombres mayores de 40 años sufren este problema. Esto es completamente natural debido a la reducción de los niveles de testosterona y al proceso de envejecimiento. Si este también es tu caso y estás buscando una solución, el suplemento Electronactif es la mejor elección que puedes hacer. Las cápsulas Electronactive ayudan a cualquier hombre a mantener una erección sana y fuerte sin efectos secundarios, proporcionándole horas interminables de sexo satisfactorio. Gracias al efecto sinérgico de los componentes naturales, Electronactiv proporciona un potente flujo sanguíneo al pene, una erección permanente, prolonga las relaciones sexuales, Mejora la sensibilidad y neutraliza el miedo psicológico a la intimidad. Usted experimentará varios beneficios físicos y emocionales al tomar Eretronactiv diariamente. Dormirá mejor, lo que le permitirá funcionar con mayor eficacia. Tendrás más energía y podrás pasar más tiempo en el gimnasio, lo que te permitirá obtener mejores resultados. La pérdida de grasa y peso le proporcionará un físico tonificado que las mujeres desearán y otros hombres envidiarán. Tanto la energía como la virilidad mejorarán. En solo unos días tomando Electronactiv, empezará a tener erecciones más fuertes y duraderas, lo que le permitirá tener relaciones sexuales más satisfactorias y placenteras. Esto hará que tu pareja también sienta más placer. Siempre estará rogando tener sexo contigo. Además, el uso constante de este suplemento durante unas semanas puede causar un aumento notable en el tamaño del órgano masculino. Pero ten mucho cuidado. Solo el producto original puede proporcionar todas estas ventajas. La gran demanda de este producto ha hecho que aparezcan muchas falsificaciones, pero el electrón activo original solo se vende en el sitio oficial. Para que no pongas en peligro tu salud comprando un producto falsificado, he puesto el enlace al sitio oficial en la descripción de este vídeo. Si aún no estás seguro de si comprarlo o no. ElectronActive ofrece una garantía de devolución del dinero. Si no le gusta el producto por cualquier motivo, puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener un reembolso completo. Así que sí, puede confiar en este producto, miles de hombres de todo el mundo han obtenido resultados asombrosos con ElectronActive, y usted también puede obtener resultados tomando una cápsula tres veces al día. Sin embargo, la demanda de este suplemento ha aumentado en los últimos días y, dado que cada botella de EretronActive se fabrica en unas instalaciones registradas y certificadas, la producción de un nuevo lote del suplemento lleva su tiempo. Por lo tanto, tendrá que actuar con rapidez para comprarlo antes de que se agoten las existencias. Y atención, Solo podrás comprar el producto si pones tu número de contacto correcto, rellenas todos los datos y sobre todo contestas a tu teléfono móvil cuando nuestro call center se ponga en contacto contigo, sin esto no podrás realizar la compra del producto. El tiempo que tardará Eretron Active en llegar a su domicilio es de 5 a 10 días. No olvides que este producto solo se vende en la web oficial y el enlace a la web oficial está en la descripción de este vídeo.